Hola de nuevo y bienvenidos a la última parte del tema 24 Los Reyes Católicos El descubrimiento de América Uno de los hechos más decisivos de la Edad Moderna fue llevado a cabo por el marino genovés Cristóbal Colón Bajo el patrocinio de los Reyes Católicos el crecimiento de la población, la mayor demanda de materias primas y nuevos mercados y la necesidad de metales preciosos para acuñar moneda dieron lugar a la búsqueda de rutas para llegar a la India y China Colón había presentado a Portugal su proyecto de viajar a las Indias por Occidente, pero se lo rechazaron. El 17 de abril de 1492 firmó con los reyes católicos las capitulaciones de Santa Fe. En ellas, la reina Isabel aceptaba financiar una expedición con una nau y dos carabel, car carabelas, con menos de 100 hombres liderados por Colón. Colón fue nombrado almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubrirá de las que recibiría una décima parte de las riquezas que encontrara. La expedición partió de Palos de Moguer, Huelva, el 3 de agosto de 1492, con dos carabelas, la Pinta y la Niña, y una nave, la Santa María. El 12 de octubre de 1492 llegó a la isla de Guanahani, San Salvador. Posteriormente exploraron Cuba. Juana y Santo Domingo, la española, regresaron a la península en marzo de 1493. En 1494, Portugal y España firman el Tratado de Tordesillas por el que deciden el reparto equitativo del Nuevo Mundo. Se trazaba una línea a unos 1.500 kilómetros al oeste de Cabo Verde. Lo que quedara al oeste de esa línea sería para Castilla y lo que estuviera al este para Portugal. Mapa de los viajes de Colón. Realizó tres viajes más antes de morir en 1506. En el segundo descubre diversas islas, entre ellas las de Jamaica y de Puerto Rico. En el tercer viaje se adentra en el continente americano descubriendo Venezuela. Y en el cuarto viaje intentó encontrar un paso marítimo por Centroamérica y descubre las Antillas Mayores y toda su costa. La Administración y el Gobierno de América se lleva a cabo desde España a través de la Casa de Contratación, fundada en 1503, con sede en Sevilla. Se encargaba de organizar y controlar el comercio y la navegación con América. Por otra parte, el Consejo de Indias, 1524, elaboraba las leyes, nombraba cargos y fiscalizaba la economía de América. Con respecto a los indígenas, las leyes de Burgos establecían el funcionamiento de las encomiendas, que era un régimen de casi esclavitud para los indígenas y que también justificaba la conquista por una necesidad de evangelización. La explotación indígena provocó voces de denuncia como la del misionero Bartolomé de las Casas, que protestó a los reyes y como consecuencia se redactaron las leyes nuevas de Indias, 1542, que suprimieron las encomiendas y afirmaban el derecho de los indios a ser libre. Arte gótico, siglos XIII-XV. Se desarrolla en toda Europa entre los siglos XIII y XVI. Destaca su carácter urbano, la verticalidad de sus obras, muros delgados. Contrariamente al románico, el interior está muy iluminado, principalmente por las grandes ventanas que hay en las fachadas. Los elementos arquitectónicos más relevantes son el arco apuntado, bóveda de crucería, rosetón, arbotantes, gárgolas y las vidrieras. La manifestación artística relevante para este tema será la Catedral de Burgos, del siglo XIII, representativa del gótico junto con la de León. Se inicia su construcción en el siglo XIII y aunque su origen es gótico, podemos encontrar en ella diferentes estilos arquitectónicos. Destaca la fachada el rosetón y las dos torres apuntadas. Y con esto hemos terminado. ¡Nos vemos pronto!